Bautista, soy ingeniera de sistemas tengo una maestría en ciencias computacionales y en estos momentos estoy terminando mi doctorado en ingeniería con énfasis en electrónica y computación pero bueno antes que todo soy profesora, profesora universitaria yo elegí mi carrera hace bastantes años en ese momento estudiar ingeniería de sistemas y computación era un sueño eh, Tenía mucho futuro, era, pocas personas estudiaban eso y era una carrera que no estaba muy conocida. Sin embargo, pues, eh, el asunto de los computadores, eh, todo eso pues, hacía mucha ilusión. Eh, mi hermano mayor esto, estudiaba ingeniería en ese momento en la UIS y había escuchado mucho sobre sistemas sistema de computación y le llamaba la atención. Entonces, él me hablaba, me hablaba de la carrera, me hablaba de los computadores, me hablaba de las matemáticas y no sé, lo hizo de tal forma que realmente me enamoró. En este momento pues, soy profesora de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Eh, imparto cátedras relacionadas con eh, eh, computación, eh, programación, análisis de algoritmos y complejidad. y bueno. Eh, a estudiantes de ingeniería, de todas las ingenierías. En mi doctorado estoy trabajando con procesamiento de imágenes médicas. Las imágenes son ultrasonido y eh, más precisamente estoy trabajando con segmentación de eh, tumores o lecciones eh, en, el, en mama para, para diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, lo más emocionante es ser profesora como tal, y bueno, porque son dos roles, ¿no? profesora e investigadora, pero como profesora lo más emocionante es, es el aula de clase, mis estudiantes, el día a día, eh, compartir experiencias, aprender de ellos. Y bueno, eh, el ambiente universitario mm, es un ambiente académico de, de bastante concertación, de bastante crítica. Eh, es, eso es emocionante. El día a día en la universidad para mí es, es suficiente. Mis planes son trabajar, eh, terminar mi doctorado, pues, que eso ya es un plan corto, pero realmente quiero seguir trabajando en investigación y quiero. Aportar sobre todo a la juventud, a esa juventud a, a la que tengo acceso, que son mis estudiantes, eh, aportarle ganas, aportarle conocimiento y ser de, de verdadera ayuda y utilidad para que ellos puedan sacar adelante sus carreras y sus sueños. Bueno, diez años, eh, en 10 años, en 10 años, yo quiero regresar a. Yo no soy de Cartagena, vivo en Cartagena, quiero regresar a, a San Gil, a mi pueblo. Allá hay, hay mucho por hacer y me encantaría eh, poder ayudar a que mucha juventud de mi Santander y de mi San Gil eh, eh, logre un ascenso en investigación, a, sobre todo en campos de ingeniería, y poder ayudar también a que la educación en, en esa zona, pues ayudar un poquito lo que yo pueda ayudar para que sea de calidad. Eh, es importante trabajar para que las niñas descubran que sí, que sí pueden, que, son, que tienen muchas habilidades y que realmente la matemática, la ingeniería, eh, los algoritmos no son difíciles para ellas ellas lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien y eso la va a hacer prosperar y la va a hacer ser, sentir una satisfacción muy muy importante en su vida, en su vida laboral.